Y usted se pone a analizar y dice: ¿Cómo es posible que una mujer desamparada tenga más hijos que una casada? Ay, ay, ay. Es que Dios, mira, te... ay, ay, ay, ay. ay. Es que Dios te va a decir cosas a veces. Tus recursos, ni tus habilidades. Dile, Dios necesita tu fe y tu obediencia. Dile, prepárate. ¡Oh, oh, oh! <tose> mire, yo no sé si a ustedes les pasó. Gracias a Dios que me puse protector sola. me mire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 se hace escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Dile al que está a tu lado Dame espacio Vamos, vamos, dile Dame espacio Ay, ay, ay, ay, ay, de rivalidad dentro de la iglesia, de qué fue que te llenaste.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 Cuando le está hablando de reforzar estacas ¿De qué está hablando? Firmeza